Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube del Instagram. Hoy os vamos a explicar el accidente de Dulcinea. Primero de todo, estoy bien. Segundo de todo, la moto está bien. ¿Y por qué titulo a este vídeo el accidente de Dulcinea? Pues porque yo no tuve el accidente, lo tuvo la moto. Es así de triste, pero que mi experiencia sirva para que si alguno se encuentra en alguna situación similar en el futuro pues que sirva mi experiencia a ver fue tan triste como que yo dejo la moto bien aparcada en el centro de la ciudad y hay un accidente entre un scooter y un coche, un Hyundai bueno, eh, cuando salgo de trabajar me encuentro mi moto pues en un estado lamentable el colín rajado, roto, estriberas, intermitentes, raspados por el lado, el guardabarros delantero hecho polvo y me encuentro una nota que si la tengo por aquí la quiero enseñar sin enseñar los números de teléfono me encuentro esta nota en el espejo de la moto donde dice exactamente hola, hemos tenido un accidente y se ha caído tu moto puedes contactar conmigo al número tal este número tal de la chica del Hyundai es falso es un señor que vive en Cáceres si no recuerdo mal pero por suerte el chico del scooter me apuntó su número de teléfono dice yo soy el otro del accidente gracias a este chico que me dejó el número de teléfono pues hemos podido arreglar la moto y gracias a la compañía de seguros que yo al principio eh, valoraba la reparación en unos 1200 1300 pues al final ha sido la friolera de 2300 euros qué pasó exactamente un accidente entre una scooter y un vehículo impacta el scooter contra mi moto y la tira al suelo etcétera etcétera la persona que deja el número de teléfono falso muy mal hecho se quiso escabullir del tema. Bueno, gracias a Dios que el chaval de la scooter hizo fotos al coche, fotos a la matrícula. Y también por suerte de la compañía de seguros que tengo. Que con simplemente la matrícula del vehículo, pues hemos ganado el juicio. Así que no he tenido que pagar absolutamente nada. Consejos. Está bien hacer fotos, está bien que te dejen el número de teléfono, pero os pueden tomar el pelo. Parte de accidente es lo que se recomienda, firmado, fotografía de los documentos, DNI, permiso de conducir, póliza del seguro. Y si en este caso, como era el caso, eh, además había lesiones del chico de la scooter, pues bueno, hay que llamar a la policía. Y ante la duda llamar a la policía y que hagan un atestado Porque yo en mi caso se pierde el papel O el chico del scooter no me deja su número de teléfono Y yo tengo que pagar 2.300 euros por reparar la moto Sí, sí, así de triste, sin tener yo ninguna culpa Solamente coger la moto y aparcarla en un sitio correcto No es que estuviera aparcada encima de la acera No es que estuviera en un sitio... no estaba en un sitio habilitado para motos. Fue una desgracia, pero bueno, después de un mes y medio, por fin, por fin, estoy a punto de llorar, de ver la moto, lo bonita que es. Pero bueno, ahora hay que dar las gracias a las desgracias para presentaros a la nueva Dulcinea 2.0. ¿La queréis ver? Sí. Eh, eso será en otro vídeo, ¿eh? ¿eh? Que no soy tan cabrón. Va. O sí. O no. O sí. O no. ¿Queréis ver la moto? ¿Cómo está ahora? Vamos, enseño un poquito.